Amigos, estamos acá con el señor Cuchecito, con el señor Cuches eh, Flamante Director técnico, no, Flamante CC Community Contributor, podríamos decirlo Y, y la primera pregunta es eh, Vamos a hacer una especie de tipo de entrevista, entre comillas, ponele La verdad es que me cuesta mucho hacer esto Porque eh, nos conocemos bastante con Cuche Y siempre rompemos bastante las pelotas Y nos hemos... Hemos, hemos tenido no, hemos tenido diferencias, muchas diferencias de opiniones Muy cruzadas, nos hemos tirado bastantes dardos en ocasiones Pero, pero al fin y al cabo siempre hubo buena onda Y eso es, es importante, siempre hubo respeto dentro, dentro de todo ponele. Y la primera pregunta es eh, digamos En relación a lo que me decías fuera de cámara Si es verdad que digamos ahora que sos CC Vas a mirar al resto de los jugadores por debajo del hombre digamos, Como que te crees más importante ahora se podría decir que sí, un poco sí, no, no, no tanto como antes, pero... No, no, no, no o sea, yo creo que hablando en serio voy a mirar a todos por igual, porque no, no, no es que de un día me dices CC, o sea, hay, te, como te pasó vos, digamos, ¿no? A lo largo de todo el tiempo, y creo que ser CC sí te da un poco más de beneficio, pero el jugador sigue siendo el mismo, entonces la idea es tratar de más o menos ver a todos por igual, tanto a los que recién empiezan como a los que están en la etapa 3, que yo siempre le digo, en la etapa 4, los que están más avanzados, así que la idea es ver a todos por igual. Exacto. Básicamente, ¿no? Sí, sí, no, está, está perfecto. Che, escúchame, ¿y qué, yo en qué etapa estaba, supuestamente, según tu ranking? ¿En la 2 3, no? En la 3. ¿Y son 5 o 4? No, para mí son 5 mm. o 10. No, sí, no, sí. Para son, sí, no, para mí son 5, sí, más o menos. Vos ya estás en la 3, o sea, ya pasaste lo que sería la etapa media, donde más o menos empezaste a jugar, ya tenés experiencia, pero de, de la 3 a la 4 es donde decís, ok, Haces el clic y decís, listo, ya está. Quiero jugar todo por estadísticas. Bueno, pero pará. No, no sé si pero 90% seguro. Para la gente que no, que no sabe cómo es tu ranking, digamos, ¿cuál sería la etapa 1, la 2, la 3, la 4 y la 5? Bueno, la 4 ya más o menos elegiste, pero la 1 y la 2 y la 3. Bueno, la 1 y la 2 básicamente sería empezar a jugar al WOT, vos te lo descargás, empezás a tener los conocimientos básicos, no tenés más o menos idea de cómo jugar los tanques, tenés más o menos algo de conocimiento para jugar, pero hay un montón de cosas que no las sabes. Mm. Cuando vos pasás la etapa 2, que ya estás en la 3, es como que ya empezás a decir, ok, ya cada vez que empiezo a perder me frustro, por ejemplo. Cada vez que necesito hacer un tiro más, ese tiro más lo quiero obtener, lo quiero tener, lo quiero tener, y cada vez te va importando más las estadísticas y cada vez querés ganar más. Eso no quiere decir que sea, digamos, todo competitivo, pero es como que, bueno, de vez en cuando quiero ganar y de vez en cuando me da lo mismo. Pero eso como que yo lo tomo, eso no existe, ¿eh? no está en ningún lado. No, no, no. Yo no, no. digo que hay como etapas en el WOT. Sí, sí, que por a todo eso, es, le, le es tu, son como tus mandamientos, los cuches los, los mandamientos, digamos, algo así. ¿no? Claro, sí, sí, sí básicamente, sí. Los escalones de cuches pues, según el, según el WOT. <risa> sí. Eh, no, pero a ver, yo también comparto eso, o sea, creo que... Creo que hay como escalones, y siempre al, al fin y al cabo siempre terminamos hablando de lo mismo, que... Uno depende de lo que quiera hacer, boludo. vos, por ejemplo, ¿cuántas batallas tenés? ¿70, 80? Mil. Dios, yo sí, sí, con ahora tengo 10.000 y pico, más la que yo tenía antes eran como 80.000. O sea, en bueno, pues, realidad, 80.000. Vos ya estás en la etapa 6, ya estás roto de huevo. Poquito, sí. o sea. <risa> Ojo, yo pasé, yo pasé todas las etapas ya. ¿eh? O sea, no estoy en las 5, no me quedé en las 5. Como que ya terminás todas las etapas y no tienes más. Como que ya estás en cualquier etapa, la que vos quieras. Jugás por jugar, o jugás por estadística, o jugás por competición, o a veces jugás y a veces querés ganar, a veces perdés. Como una etapa neutra, digamos. No te importan muchas cosas, todo como es las demás etapas, creo yo. Sí, pero ojo, vos podés estar en la etapa 1 y seguir en esa etapa toda la vida. O sea, obvio, O sea, sí, vos sí. toda la vida y que no te interesen los números. Y a veces, ¿cuántas veces, por ejemplo, decimos, hay chabones que tienen 185 mil millones de batalla y están tranquilos con su puntuación, con su daño y nadie lo juzga, está perfecto y cada uno hace lo que quiere. Y sí, obvio. Por eso está la opción de reiniciar la cuenta también. Claro, ahora no, no ¿es, todo una, mundo lo hace? es una sola vez, ¿no? ¿Que se puede hacer o se puede hacer varias veces? No, una sola vez. Claro. Sí, yo lo pensé lo de reiniciar mi cuenta, de hecho, también lo hablamos, pero no, no creo que sea el momento todavía. Creo que De te, hecho, yo te lo dije también. Es que, ¿Qué me dijiste? ¿Que no era el momento? No, no, o sea que tendrías que reiniciar la cuenta para mostrar realmente las estadísticas. Sí. Porque reiniciar pero... la cuenta y pasas a la etapa... 5 directamente, ¿eh? si reiniciar eh, la cuenta. Sí, pero no, no. Sí, es que eh, va, es que es, ahí se viene a full. Directamente tenés que arrancar a pleno todas las partidas. Bueno, no puedes regalar nada para... Después sí, más adelante sí, porque ya cuando tenés los números ya está. Eh, ¿Qué sentís, digamos, ese derecho de ser CC? ¿Qué, ¿Qué se siente? Digamos, vos lo buscaste, no lo buscaste, te daba lo mismo, no te daba lo mismo, subías, lo hacías solamente por diversión, o en algún momento cuando arrancaste decías, bueno, no sé, capaz que estaría bueno en algún futuro, o no, nunca se te cruzó por la cabeza ni te importaba. Eh, hubo un tipo que no, no me importaba mucho por un tema de que no... No sé, era como algo diferente, que era como, no sé si decir inalcanzable, pero como que faltaba un montón todavía. Sí. Lo que sí me interesaba era como hacer videos en el sentido de decir, ok, quiero tratar de hacer videos de what y ver si en un futuro tengo la posibilidad de tener visitas o público que realmente le interese lo que yo estoy haciendo. Eso sí lo busqué por un tema de que vi que había como esa falta de... de como que faltaba contenido extra que había gente que quizás no lo estaba haciendo. Y yo digo, bueno, ok, yo creo que me siento apto como para hacer videos y que la gente pueda llegar a interesarse con mi contenido. Y cuando más o menos me empezó a picar ese bichito de subir un par de videos y tener visitas, sí. dije, ok, podría aspirar a hacer CC, ¿por qué no? no? O sea, si una, una cosa lleva a la otra, podría aspirar. Uh -huh. Y me lo propuse y bueno, viste, es como que tenés que ir subiendo videos, tiene que tener éxito tu video, tiene que tener un cierto público, tenés que más o menos estar interesado en el WOT, no es que solo vas a hacer CC y listo. Claro. Y dentro de todo, por suerte se, se pudo dar, así que esperemos que todo vaya bien, que todo siga bien, mejor dicho. Sí, sí, por qué no, o sea, el hecho de hacer CC, yo creo que ya vamos eh, un año y medio más o menos, o voy mejor dicho, un año y medio por ahí, y al principio también me pasó lo mismo, pero lo que pasa es que yo sí lo busqué, yo sí apliqué para hacer CC, digamos, y me rebotaron con un campeón. Vos sabés mi suerte, o sea, porque mi suerte está por debajo del cero, o sea, siempre en el subsuelo. Pero no importa, yo si sí tengo algo que, tipo, cabeza dura, vamos para adelante, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. Y reboté como un campeón, y al año siguiente Felipe me tomó, y bueno, después eh, es, soy lo que, lo que se ve hoy en día. Pero Pero está bueno que fue, en tu caso fue al revés, digamos que Wargaming te buscó a vos. A mí no buscó nadie, yo tengo un perro, <ríe> Tenía una suerte de perros, y bueno, se me dio. Sí, eso te iba a preguntar, que si vos busc Digamos, como que buscabas eh, Hacer contenido de What, o te interesaba Como eso de subir videos Y tratar de llamar un poco la atención Pero justamente, obviamente, en este caso con el What, ¿Cómo sí. fue tu punto de vista? Sí, la, la pregunta es, ¿es una entrevista a vos o a mí? Listo, no mambo no? <risa> <risa> el chaval No, a mí me encantaba Me encantaba subir, primero que no, Me pasó como nos pasa a todos, boludo, subir Un video y que te vean, es un es un golazo. Sí. Es que uno busca eso. Busca que te vean, porque, o sea... Eh, ¿Cuántos bardeos me he comido diciendo, eh, pero vos buscas fama, eh, pero vos querés que...? Y sí, bro, querés que te vean, y, y sí. Eh, pero vos sí. estás buscando no sé qué... Y sí, la verdad que sí. O sea, no, no, no lo tomo como un bardeo. Eh, ¿Y cuál es la pregunta que me perdí después de...? No, no, si vos buscabas directamente ser CC o te interesaba más que nada hacer el contenido que en este caso fue de WOT y después aplicar para CC. No, no, yo empecé... Este es el caso contrario del mío. Claro, claro, no, no, yo empecé eh, subiendo videos de WOT que de hecho eran tipo con amigos hinchando las bolas. O sea, muy muy cabo de la risa, pero tipo perder no nos importaba, era todo cabo de risa, que eso habrá sido hasta mis 5.000 batallas. Por eso también, <risa> es mi hoja de servicio. Eh, <risa> jugamos, eh, tapar, no sé, haciendo cualquier cosa, de todo. Entonces pintaba lo que pintaba y después como que fue tomando cada vez más seriedad y vi que había una puerta y en algún momento cuando me, dijo, me dijeron che, mira existe la posibilidad de que hay chabones que son CC y me empecé a meter y quería ver qué onda con eso y lo pensé en su momento al principio como una... como una forma de potenciar mi canal pero... pero después, bueno, después al revés fue más importante el hecho de ser CC que el propio canal, o sea... Como que se dio vuelta la, la tortilla en ese sentido. Pero no, no, nunca... Al principio, como empezás... Hinchando las bolas, después... Le va dando un poquito más de importancia, importancia... Me apliqué, reboté, y seguí dándole cada vez más duro y, y quedé. Pero... Pero no me arrepiento en, de nada, boludo. sé bastante, bastante bien. Sí, y, obvio. costó, pero se pudo. Sí, sí, no, por eso, por eso. Escúchame y... Bueno, esta parte la voy a editar porque no se me ocurre otra pregunta, pero pará. ¿Qué mierda te puedo preguntar, boludo? Vos dijiste como que empezaste a subir videos porque veías como que había eh, una zona, un gris, un vacío. ¿Qué, ¿Cuál es ese vacío que para vos había o cuál era ese vacío que había? Ese nicho que vos dijiste, bueno, acá puedo llegar a meterme yo con mi contenido. Eh, pues yo creo que básicamente lo que faltaba era un poco más de enseñanza, pero no enseñanza de tipo la sencilla, digamos, como sería... Normalmente No sé, como la enseñanza esa que uno te, te diría No sé, por ejemplo, en vez de que te enseñe En una escuela, por decir algo Que te enseñe un compañero Por ejemplo, ¿no? Algo así, viste que el compañero te enseña Un poco más así, a lo amigo Más, más confianza Claro, más cara rota, no tanto en la escuela Que es todo más institucional, que es una paja Y sentí como que faltaba eso Y dije, ok, voy a tratar de Más o menos explicar o enseñar Eso a la gente, pero como así Digamos, como viene, como sale, digamos sin filtro. Y uh -huh. dije, y aparte tampoco hay mucha gente que hace contenido de enseñar, o sea, más allá de un directo que más o menos uno puede decir, eh, no sé, te pregunten, che, ¿cuál es mejor el IS-7 o el IS-4? No sé, por ejemplo. Y vos más o menos le respondés y ahí qué sé yo, pero eso no es como algo que enseña todo el tiempo. La idea es que uno esté más o menos atrás y enseñe desde la base hasta el final. Y yo tampoco es que hice un curso de Word, no hay un curso para hacer ¿Cómo enseñar Digamos, es todo lo que yo viví del 2012 hasta ahora y todo lo que voy a jugar de acá más. Eh, básicamente es todo eso, todo lo que yo pasé y todo lo que viví. O sea, no es que yo voy a enseñar algo que no sé, digamos. Y sentí que faltaba eso, algo que diga, ok, un jugador o un streamer que más o menos enseñe todo lo que ya vivió. Sentí como que eso no estaba. Entonces dije, ok, voy a aprovechar, voy a tratar de empezar desde cero, desde los conceptos básicos, que es de un tanque premium, o qué es un tanque premium, y en base a eso, tratar de explicar todo lo que pueda venir a, a llevar a, a cabo. No sí, yo lo vi de ese punto. No, no, está, está perfecto. Sí, no, a ver, mmm, yo creo que en ese sentido, el, el hueco estaba, estaba por lo menos en la comunidad española, eh, o sea, la comunidad, quiero decir, de habla hispana o latinoamericana, como quiera decirle. Hmm. Eh, porque, por ejemplo, hay chabones que pueden explicar, de hecho, yo a veces tiro algunos tips, tiro algunas cuestiones, pero... Eh, son más tips para Gente normalita Que quiere aprender y llegar ya te digo, A una puntuación medianamente Aceptable, normalita, yo que sé Por decirlo así como la mía Pero después están los lo otros Que son tipo los pro tips Que eso yo sí no los puedo tirar porque No tengo la experiencia, por ejemplo, para tirarlos Con mis 14k de batallas me faltan, boludo, por ejemplo Para calzarte a vos, me faltan 70.000 batallas Más o menos, entonces hay una gran diferencia Con respecto a eso Así todo A mí lo que me parece es Que está bueno eh, Las dos cosas Porque eh, Muchas veces Nos encontramos En veredas opuestas Opinando de cosas ¿Por qué? Porque yo siento Que yo lo veo Desde un escalón O, o dos o tres Tal vez más abajo Y vos como que lo ves mmm, Dos o tres escalones Más arriba Por ejemplo Muchas veces no coincidimos En Che pero esto es difícil Sí, es difícil para mí o, Pero para vos no Para vos es una boludez Entonces eh, Puede ser puedes dar, no sé, tranquilamente hacer un video de cómo hacer, no sé, 6.000 de daño en una partida en tal mapa con tal tanque. Capaz que no te sale la primera, la segunda, la tercera, pero en 3, 4 partidas una te va a salir con 6k de daño. Bueno, yo, 6k de daño, sí. Chance, bueno, o sea, no, no, hay, no hay chance. Yo no puedo enseñar... Sí, me puede salir una buena partida, pero hice, no sé, 5.000 de daño y, y estoy pesando las paredes, boludo, O sea, estoy como en el muro de los lamentos. Pero eso sí, eso, eso, la parte pro del juego, a nivel incluso sudamericano te diría, es verdad que no, que no había mucho. No había. Estaba el nicho sí. para, para explotarlo. Sí, por eso yo eh, trato de. siempre, ¿no? no es solo explicar los consejos pro tan así. A veces sí está bueno, porque es como más eh, lo veo también del lado del entretenimiento, ¿no? O sea, si no, si todo es clase, es un embole. Sí. Pero si lo ves del lado del entretenimiento, está bueno, algún consejo pro, alguna partida buena, que esto, que lo otro. Pero después está bueno enseñar el detalle o el por qué me salió eso o el por qué hice esto. Es como, si no sabes sumar, no vas a saber multiplicar. Y mm. por ahí hay veces que la gente directamente te enseña o te muestra cómo multiplicar sin saber sumar, por ejemplo. ¿no? Entonces la gente por ahí aprende a multiplicar, pero no sabe sumar. Sí, sí, sí. Y esto pasa un montón de veces. Ese tipo, ¿cómo hiciste ese daño? Ah, no, pasa que hay una posición ahí arriba en el molino de Malinopka que si vos vas, eh, podés hacer de todo. Y por ahí el chabón va allá arriba y lo farmean todo el tiempo. Y la gente te, te hace mierda. Y me ¿cómo puede ser? Ese chabón me dijo que vaya allá. Bueno, bueno, hay un montón de cosas por atrás. Bueno, todo eso es lo que trato de enseñar o mostrar. Que a veces no es fácil pues es un montón de cosas. Y, y eso es lo que más o menos trato de rellenar ese hueco. Que acá mmm, veo que no está. Yo lo veía antes en España cuando estaba Zarlup. El chabón sí hacía eso. Tenía como ese hueco que lo rellenaba. Pero allá. O ¿Lo viste a vos? Joac, ¿A quién? A Joac. No, me suena que lo, también lo nombró él, creo Sí, sí, también un chaboncito que era re crack, re pro Pero dejó en el 2015, ponele mm. quedó, quedó el gran hueco ahí Hay muchos que se fueron igual Sí, sí, sí Y mmm, por eso, yo trataba También un poco me gusta eso de, de rellenar ese hueco, pero el mío Desde, ya te digo, cuatro escalones por debajo Para los jugadores, como decís vos Yo lo que le enseño O le podría llegar a enseñar a los, a los pibes Es a sumar Tal vez no a lo que decías vos recién de multiplicar eso te lo dejo para vos o para otros chabones que estén más capacitados para eso pero también hay chabones que te pueden enseñar no solamente a multiplicar sino a la raíz cúbica pero es que ni siquiera lo hacen porque solamente eh, hacen por ejemplo un directo el chabón totalmente callado y jugando claro es como que te resuelve la ecuación no te, no te, no te enseña cómo hacer las cosas Claro, decir, sí. uno, uno puede aprender a resolver la ecuación viendo pero no ves todo lo que está adentro y eso es lo que a veces es lo que falta enseñar porque después no, lo vemos reflejado en las partidas, ¿eh? No es que lo digo yo, no lo decís vos, o sea, lo vemos reflejado en las partidas cuando tenés un Scorpio en la primera línea o tenés un mouse campeando atrás y vos decís, ¿cómo puede ser? Sí, sí. Bueno, hay algo que está faltando y es, es eso. Eso es lo que yo creo. Sí, sí, no, yo también, de ese lado sí. Después, eh, yo lo que estoy notando también a medida que pasa el tiempo es que la gente cada vez quiere aprender más eh, cosas del voto, o sea. Eh, más tips, más o Ya sean pro tips, o tips O posiciones, o mapas, como que Estoy empezando a ver que la o por ejemplo, No sé, no sé si los nuevos, pero por lo menos Los más viejos, que eh, yo siempre me relaciono O me relacionaba, lo, lo que sea eh, Como que los chabones quieren saber Quieren saber cómo jugar mejor, posiciones Cómo equipo mi tanque, lo veo en, el, en mi grupo WhatsApp todo el tiempo, che, y se preguntan entre ellos Yo a veces cuando puedo participo Pero che, ¿qué hago con esto? Che, en este mapa tal cosa ¿Está bueno este tanque? Y como que antes tal vez, yo no sé si le interesaba tanto a la gente aprender. Como que se armó un poquito la, la movida de, che, aprendemos a jugar al WOT. Me parece, un poquito, tampoco digo que, que mucho, pero no sé si vos ves lo mismo o, o nada que ver, digamos. Sí, es como que la gente quiere saber más de lo básico. Uh -huh. Y en realidad eso no te lo enseña a nadie si te pones a pensar. O sea, no hay alguien que enseñe la base de WOT. Y yo tampoco me considero eso, porque ahora es como que estoy empezando, no sé qué, pero si vos te pones a pensar, vos hoy te descargas el Word, no tenés nada que te enseñe, más que la base que te da la empresa, que es muy poca, digamos, ¿no? O sea, eso tendría que haber una base muy buena instalada para que la gente ya salga con un conocimiento ultra mega básico, que hoy en día la gente no lo tiene. Pero sí, es verdad, eso que la gente trata de aprender más, quiere saber más de lo, de lo común, digamos, ¿no? O sea, siempre intentar aspirar un poco más, aparte siempre hay mucha compet competitividad y más acá en Sudamérica, eh, es, es un montón, pero... Sí, sí, yo creo que la gente quiere saber cada vez más. Necesita saber un poco más. Hay mucha gente que necesita saber, otros que quieren y otros que no les interesa. ¿Es Siempre tenés las dos puntas, el que no le interesa y el que sí le interesa. O la mitad en el medio. Claro, claro. Sí. Eh, vos estuviste, vos, y de hecho estás, en, en un clan grosso. Y, y la pregunta va dirigida más que nada cómo ves la, la comunidad latinoamericana con respecto a la parte competitiva, digamos, obviamente con lo que tiene que ver con, con Estados Unidos y bueno, obviamente toda la parte de Centroamérica y Norteamérica comparada con nosotros. Verdad que supuestamente, porque vos saben, seguramente sabrás que lo que se dice es que el servidor deseado o el latinoamericano jugamos peor que otros servidores o que el nivel es peor que en otros <tose> servidores. Vos crees que es así, ¿Que, que esto tiene una base de, de realidad o encontrás buenos y malos jugadores en todos los servidores. No, es lo mismo. Lo que pasa es que la cantidad de gente que hay en el Central es muchísimo mayor que en SA. Mm. Lo que pasa es que yo creo que en SA hay mucha gente muy buena y hay mucha gente muy mala. O sea, es como que no hay un intermedio en SA. Es muy raro que haya un intermedio. Como que todos jugamos muy bien o todos jugamos muy mal. No quiere decir que, hay, que no haya gente intermedia, sino que hay menos gente. La diferencia de Central es que en Central está lleno de gente por todos lados, son como 5 veces más o diez veces más que nosotros. Entonces vos en las partidas te cruzas todo el tiempo diferente cantidad de jugadores. Y eso a veces no se nota, pero la competitividad es la misma. Hay muchos clanes latinos que juegan muy bien, hay muchos clanes yankee que juegan muy bien. Pero después tenés, como digo, tenés los extremos, tenés el que juega horrible, tanto latino como yankee, y el que juega horrible pero quiere aprender. O sea que dale tiempo y va a crecer. Eso lo vi siempre. Yo también estuve en el 2012, estuve allá abajo, tipo, tenía los clanes top que me pasaban el trapo, mm. y, y bueno, la tuve que ir remando, la tuve que ir remando, entras a los clanes, conoces gente, más o menos subiste de nivel, empezás a interesarte por los torneos, por las clan war, no sé qué, y bueno, el 2012 hasta ahora crecí. Todavía me falta un montón de cosas igual, no hay que... que ya sé todo, pero me faltan un montón de cosas que, bueno, de, de, de los 10 años que estoy, básicamente ya... no te digo que sé prácticamente todo, pero... Pero sí, eso de que los jugadores, de que en S.A. somos todos malos, de que no, yo juego allá en Central porque acá en S.A. Eh, los jugadores son muy malos, siempre tenés a alguien atrás. Eso pasa lo mismo en Central. Lo que pasa en Central, como digo, hay más variedad de gente, entonces la gente rota todo el tiempo. No te vas a cruzar al mismo que estuvo campeando en la partida pasada con un mouse otra vez. ¿Cuántas claro. chances tenés? No. En S.A. sí, porque el, por el tiempo de espera. Entonces la gente dice, no, pero en S.A. no juego porque siempre me tocan equipos ultra mega desbalanceados y sí, porque son siempre los mismos te los cambia del equipo y te los rota y te los mezcla. Entonces son siempre los mismos jugadores. Siempre vas a tener partidas malas y partidas buenas, si somos pocos. Ahora en Central pasa eso también, lo que pasa es que pasa más raro, porque hay más cantidad de gente. Es más la eso mezcla. No, claro, sí, o sea, se mezclan más fácil, pero es lo mismo. Si tuviéramos todos los sudamericanos jugando en S.A., vas a ver que es lo mismo que Central, es exactamente lo mismo. En un momento se planteó, o no, digamos, se escuchaba en la comunidad el hecho de decir, bueno, que... que... Entre comillas, se cierren los servidores. Que los de SA solamente puedan jugar en SA y no vayan para, para NA. Eso, ¿Vos qué opinas de eso? ¿Te parece que sería.? Primero, no sé si sería factible, pero suponiendo que se pueda, ¿no? eh, ¿Vos opinas que eso estaría bueno? Que los jugadores de SA jueguen exclusivamente en SA. Lo, lo planteo también por el hecho de que. Tanto. Bueno, conozco tu. Tu forma de pensar, que es básicamente como la mía, la de. La de Fomentar y potenciar el servidor de SA. Siempre hago todos los eventos que se puedan a nivel SA. Obviamente, como digo, en ocasiones no puedes estar en un directo y esperar 78 horas para que te agarre una partida en SA. Y, bueno, no puedes tener la gente esperando ahí. Tenés que ir a NA. en algún evento en particular. Pero, pero en líneas generales, ¿cómo ves esto del tema de, de, de lo de SA y NA, el, el servidor? El hecho de tenerlos acá, si es factible o no, que, ¿cómo, ¿cómo lo ves? Mirá, eso que justo dijiste que cuando estás haciendo directo y sí o sí tiene que pasar a Central, bueno, las veces que yo he hecho directo, si hay de mil personas para arriba, o sea, hay mil uno, juego en S.A. importa, jugaré tier 6, tier 7, pero pues jugaré en S.A. Para que más o menos la gente siempre vaya estando ahí y vea de que yo juego en S.A. Por más que la partida sea, a veces tarda dos horas con una partida que encima somos 13. Pero bueno, eh, yo en ese sentido veo que la gente juega en N.A., por lo que me estoy enterando últimamente, eh, por el tema del tiempo nomás. O sea, tiempo no es de espera. De... Claro, no es por el tiempo, por la, la cantidad de gente mala, de gente buena. Juega ya por el tiempo de espera, o sea, no quiere esperar. Eso está perfecto, a nadie le gusta esperar. Y menos una partida que encima después perde 15 a 0. Eh, yo buscaría alguna alternativa para que podamos jugar, aunque sea eventos, eventos, como está ahora mirni 13, uh -huh. ver eventos que puedas eh, directamente jugar solo en esa edad. O sea, que la gente directamente pase a esa hace como una especie de prueba, ¿no? total, los eventos, no para las estadísticas, digamos, es como, sería una especie de, ok, vamos a pasar la gente a S.A., a ver si realmente incrementa un poco más, eh, un poco menos el tiempo de espera, y si eso resulta, bueno, en un futuro se podrá pensar alternativas. Pero por lo que yo tengo entendido, la gente juega solo en Central por el tiempo de espera. Yo tenía mal entendido que la gente jugaba en Central por el tema de los jugadores, que en S.A., como te decía, había gente muy buena y gente muy mala, entonces la gente se quejaba las partidas. Pero si es el caso ese de que la gente se queja por los jugadores, hagamos sencillo, que solo la gente pueda jugar en SA con alguna alternativa, como digo, los eventos o línea de frente, por ejemplo, que no le afecta a nadie. O sea, lo único que vas a ganar es mejor ping. Sí. Probemos eso, si resulta eso, o sea, que la gente no tiene excusas de no, mirá, acá hay equipos muy malos, y equipos muy buenos, Si la gente no se queja de eso, entonces quiere decir que era el tiempo de espera nomás. Por ejemplo, yo implementaría eso, que solo la gente pueda jugar en Sudamérica, los que somos sudamericanos, porque ya tenés algunos casos que pueden jugar allá y les conviene. Y pues claro, el tema de Centroamérica, mexicanos y eso prefieren claro. jugar en EA toda la vida. Sí, mexicanos sí, pero tenés algunos más o menos en Centroamérica que le conviene jugar allá. Eh, pero más o menos lo que somos Sudamérica que podamos jugar acá en algún evento así que no te influyan en estadísticas nada, o sea, que uno tenga que jugar y no le cambien nada, ¿no? Sí, un, Digamos, un camino a Berlín poner. Claro, un camino a Berlín, mini 13, línea al frente, Steel Hunter, esos modos que voy a sí, decir, no me cambian en nada bueno, para probar, qué sé yo si vemos que la gente se queja de los equipos, ok, entonces era el problema de los equipos si vemos que la gente no se quepa, entonces era el problema del tiempo de espera no sé, yo intentaría buscar alguna solución para que se haga eso, en aleatorias no o sea, porque en aleatorias nah. la gente no, no juega más, pero no, no. sé qué opinas vos no, no, yo creo que a mí me encantaría boludo. me encantaría porque de hecho es lo que vengo fomentando siempre desde que arranqué el canal eh, bueno, en realidad desde que arranqué el canal no desde que... Porque antes cuando yo arranqué no estaba ese boludo, no estaba Sudamérica. Estaba Central, estaba NA, tenías eh, la costa este, la costa... ¿Recuerdas que había como cuatro en Norteamérica? Algo así. Estaba el East y el West. Eso. Yo sí, sí, algo así. Mm. Eh, y después que había uno en el centro de... Me parece que había tres, boludo. En un momento hubo como tres. Uno que era en el centro de Estados Unidos. Sí, creo que sí. Y... Pero después lo sacaron. Sí, sí, después se lo volaron porque tenía poca gente. Tenía como, como ese ahora. Ahora, lo que yo creo es que, por ejemplo... Si en SA tuviéramos eh, o Tuviéramos la posibilidad De hacer esto que decís vos, en un evento en particular en concreto, como, tomarlo como medición Sería un golazo, boludo, porque No sé si Duplicar Pero que estaríamos ahí La cantidad de gente seguro, boludo Estoy seguro que seríamos 4000 De hecho, hubo, no me acuerdo en qué evento Que había mucha gente en SA Y éramos Tipo, 3000 y pico, 3500 3600 3.200 por ahí. Con lo cual yo creo que hasta tal vez puede que llevamos a los 4.000 personas en un, en un evento de este estilo si, si se puede jugar. Ah, no, ¿sabes cuándo? Cuando hacían incentivos a SA. ¿Te acordás que podías ganar un 10% más de crédito, de experiencia, algo así? Ah, yo pensé que era la cuarentena cuando empezó. Que ahí también había gente. Sí, también. Pero hubo un momento que le daban incentivos a SA. Cuando vos jugabas en SA tenías... Me acuerdo si un 15% más de experiencia de la tripulación y un 15% más de, de experiencia de créditos. Y de créditos, algo así. Sí, y, creo que sí. Y ahí, boludo, éramos 5.000 personas acá jugando. <risa> Entonces está bueno porque se reparte un poco. Entonces, desde ese lado estaría. Yo creo que estaría bueno. Pero tendría que ser como si vos, oh, en un evento que, que, que no joda. Que no joda las estadísticas, que, no, que nadie arruine su. su su puntuación o su daño, lo que sea, porque que juegue despreocupado, que estos eventos claro. están hechos para eso, bro, básicamente para hinchar la bola porque, y jugarlo, ¿no? pero, ¿sabés que no perdés nada? entonces, por eso a veces me irrito tanto cuando en línea de frente tenés los tier 9 que te tiran oro, entonces digo, pero sí para hinchar la bola, bro, o sea sí, sí, por eso, sí, pero yo en un evento lo pondría como prueba, lo que pasa es que no sé, es como que eso quedaría medio amenazante, ¿no? tipo bueno, gente todos los de SA vayan a jugar ya o sea, queda medio raro pero qué sé yo, es como si ellos no pierden nada, o sea, si la gente no pierde nada, ¿qué te cuesta? Aunque sea probar, intentar, ¿no? De última, que no sea todo el evento, que sean los primeros dos días, mm, por ejemplo. 48 ¿no? horas, sí. Claro, 48 horas para que sea una prueba y decir, ok, todos los de SA tienen que jugar el evento acá. Y aparte un evento como Mirni, eh, por ejemplo, que son bots, tipo, no te cuesta nada jugar en SA. Sí, Hay mí. gente que juega directamente en Central y es tipo, juega aunque sea en SA, si son bots, no te cuesta nada. Por lo menos intentemos crear acá el, el, el modo este. Y lo mismo pasa con Steel Hunter. Bueno, pues eso ya requerís más gente. Línea claro. de frente ni hablar. Es claro. imposible armar línea de frente. Si no, no lo armabas vos, no lo a nadie. No, no, simple. una sola vez lo armamos y fue. Tenés que. Yo también es verdad que dije que iba a armar una de esas, pero después cuando empezó a funcionar bien el servidor, dije es que no tenés ni idea del laburo que es. Tenés que empezar a hablar con todo el mundo para que se para que se una. Entonces, es un laburo tremendo. Y al fin y al cabo puede que se, que se traduzca en dos batallas en frontline de NSA. Pero estuviste laburando toda la semana como perro, te juro que es un, es un dolor sí, de nuevo. No. Entonces, para jugar dos batallas, y te digo la verdad, no, entre las cosas que tenía que hacer, entre el laburo, entre, que tenía, te digo, la verdad, pre, después el servidor de, de NA y ya fue. Igual no sé si esto te pasa a vos, pero en mi caso juego en SA ahora, porque está el SA, ¿no? Pero uh -huh. juego en el SA para tratar de sacar el rendimiento máximo en las partidas. O sea, ese, ese milisegundo que tengo extra me resuelve O sea, no voy a jugar, en mi caso en particular, no voy a jugar un chieftain en el, en el Central, por Genial. ejemplo. Si no lo puedo jugar en SA, no lo voy a jugar. Si tengo que jugar en Central porque justo el SA se cayó, está bien, no pasa nada. Pero hay tanques que no los juego en Central, no me gusta jugarlos. Eh... Si tengo la posibilidad de jugar en S.A., lo voy a jugar en S.A. Y creo que hay gente directamente que no juega ahí porque no le interesan mucho las estadísticas. O sea, no ve esa pequeña diferencia que algunos tienen de aprovechar esa ventaja que tienen a favor del pin Creo que hay gente que no lo usa. No sé si será todo el mundo, pero hay gente que dice, yo juego acá, total, busca más rápido la partida, ¿no? O sea, claro. total, te puede jugar igual, te dicen. Sí, se puede jugar igual, nadie te dice que no. Pero ¿por qué le estás dando la ventaja al otro si encima tenemos la posibilidad de jugar acá? O sea... Claro. Ahora, si el problema es que, los como te decía antes, que el problema es que hay muchos jugadores buenos y muchos malos, bueno, entonces ahí es otro problema. Pero si solo es la espera, bueno, entonces juguemos todos acá. buscará más rápido y sí, bueno, de sí, claro. paso vos tenés el ping a favor. El beneficio siempre va a ser para el jugador, no va a ser para todos los demás. Va a ser para el jugador. Eso es lo que veo. Y hay gente que veo que no aprovecha esa ventaja que tiene de usar el ping a favor. No todo el mundo lo usa. Bueno, es que lo del ping a favor lo... Tal vez puede que le empiece a notar o a darle bola incluso Cuando No jugás para, para hinchar las bolas Porque si jugás para hinchar las bolas Diga, me pego un tiro, yo le pego un tiro o no, no sé o... la, la típica que se ve muchísimo Y que me ha pasado por ejemplo Muchísimo, muchísimo en línea de frente estos días eh, Es el hecho de cuando Quedás mano a mano con otro, hago un tiro cada uno Siempre el chabón te mata Cuando yo cliqueo, mi tiro no sale Ni siquiera le pego a él y ya el chabón me mató a mí O sea, el de él su tiro salió me mató y el mío ni siquiera llegó a salir de, de lo que sería el cañón o sea, sí. te das cuenta boludo que la diferencia entre 240 milisegundos y... ¿cuánto de tener, chau? 15, 20 sí. ponele que tenga 60, sigue teniendo mejor es muchísima la diferencia y, y, y cliqueás y, cliqueas y le estás dando ahí para ti tiki a ver quién pega primero porque es, es el o vos, en ese segundo que los dos están tocadísimos, es qué. el que pega el tiro gana, y... Sí, sí. y y te termina matando el chabón porque, bueno, porque está más... Viste que yo a veces me calento y está senté, te has sentado arriba del CPU del servidor. La concha, sí, sí. Eh, bueno, eso. eso es lo que veo yo, que la gente, esa, esa diferencia, menos en niño de frente, que no hay estadísticas. Esa diferencia no la ve. La gente dice, uh, oh, mierda, me mataron. Yo me, me rompo algo, o sea, porque ese es segundo que el chabón tuvo la ventaja. ¿Por qué no la tengo yo? Ahora, en ese átipo, tipo, estamos los dos lo mismo, viste. Y hay gente que, de hecho, juega en Central que tiene 100 de ping, porque es de Centroamérica o de México, que tampoco tiene la mejor ventaja. Pero ojo, yo con 100 también te banco. Yo no si tengo mal. 100, sí. juego, no tengo no problema. Pero acá hay, una, hay un tema que es también el tema de las estadísticas, como te decía recién. El juego está hecho para eso, para las estadísticas. Y fíjate que encima tienen cuatro tipos de municiones los tanques. Una es mm. la PCR, que es la más rápida. O sea, ya ahí te influye más. O sea, no es lo mismo tirar una P en Central que una P en SA, no. para nosotros. O sea, entonces como que eso también influye. Y encima, las municiones tienen velocidades. O sea, no lo mismo calcular, la, no sé, por ejemplo. La del IS-6 en Central que en SA. O la de sí. un tanque que va a 1400, como la del Leopard, en Central, que a decir, uff, más o menos AFA, que en SA. En SA te pasa así la bueno. munición. Y en Central es bueno, decente. No te pasa que, por ejemplo, que, bueno, no sé si lo tenés al Leopard o lo jugaste mucho. Yo quiero. que... Bueno, por eso, cliqueas y automáticamente el tiro le está pegando al chabón. Es... Se automático. Sí, por eso sí. es tac, boludo. Es un eso, sí, sí. Y bueno, así esa es la, la pequeña desventaja que a veces no aprovechamos. Yo, como te digo, en SA juego tanques que en Central no. Y a mí, imagínate jugar línea de frente en SA con 40 de ping. usas no, todos los tanques que vos quieras. Por un sí, tanque sí, que sí. tenga 800 de velocidad como el T-34-3, por ejemplo, que el tiro va así, parece una explosiva. El ojo. No lo usás ni en pedo. Ahora, después lo jugás en SA y el tiro vacío, ¿cómo puede ser? Bueno, esas ventajas yo creo que hay gente que no la usa, no la aprovecha. Sí, estaría. La verdad que estaría, estaría buenísimo, Me encantaría. Me encantaría que se pudiera hacer eso. ¿Cuál es para vos? Eh, hablando ya más de, del juego en sí, eh, ¿cuál es para vos la mejor rama? O sea, que le podrías recomendar a los que. Primero, empiezan a jugar. A los de etapa 1, etapa 2, etapa 3. Más o menos algo así. Empiezan a jugar, los que están un poquito más y los que ya están un poquito más avanzados, o sea, ¿con qué arrancarías para, para aquellos que quieren, no sé, tienen 2500 batallas, 2000 batallas, 1600, más o menos andan por ahí y, y quieren arrancar a jugar Wot para empezar a aprender los primeros pasos para después, en algún momento, ser un, un cuche de, de Otter? Bueno, como me dijiste vos hace un rato en WhatsApp, eh... El Shotpanzer 100 creo que sería una buena rama, de sí. la tota que te metas, o sea... Sí, sí, tremendo, es buenísimo. No, sí. te, lo, no te lo mete ni, ni el Chiftam, eso sí. estaría bueno. Si le pones eh, motor y configuración mejorada. Gar sí, garra de tracción. Garra de tracción, sí. endurecimiento <ríe> no, también. Hablando en serio, eh, primera rama que recomendaría. Eh, yo diría creo que el Super Conqueror es lo más fácil de usar, o sea... Tenés las dos opciones, y si lo, no sabes no tenés mucha experiencia del WoW, lo usas bien, y si tenés mucha experiencia lo usas bien. Creo que el Super Conqueror es el más fácil de usar. Uh -huh. La rama es una mierda, igual sacando el lado el Carnarvon ya full con el último uh -huh. año uh -huh. La rama no está... Los Churchill, te podría ver Churchill. Uh -huh. Pero sí creo que el Super Conqueror sería el más apto para la gente que empieza, lo que está en la etapa 1 o 2 por ahí, sería el más apto. Uh -huh. Eh, lo que sí, yo lo usaría full oro, no sé qué opinas vos, pero yo lo usaría full oro, o sea, sería full APCR en este caso. Yo voy a toda la full oro, boludo. Porque sé que hay gente que lo usa con AP, digamos, el Super Conqueror. Y no está mal, porque no es una mala munición, pero es como no le saca ese, ese jugo, esa ventaja que algunos ya lo conocen, no lo usan. Es como tener chips y tirar AP, boludo. Si tenés la otra que va a... Claro. Por eso. Y después, bueno, ¿qué me hayas preguntado la otra? No, lo mismo, pero ya para un jugador un poquito más avanzado. Alguien que tiene, por ejemplo,. 4.000, 4.500 y que ya como me ha pasado en su momento, digo bueno, yo trato de hacer lo que hace Kuche, no me sale pero bueno, pues de a poquito voy subiendo un escaloncito para esa gente de con 4.000 y pico de partidas ¿qué le podrías recomendar? Yo no diría? me acuerdo no me acuerdo si en 4.000 partidas todavía me estaba sacando los mocos, te digo o sea, o 5, no, sé si yo, no sé si yo a los 12.000 más o menos empecé como a caer un poco yo a los 4.000, 5.000 más o menos por ahí si no es el Super Conqueror eh, y no sé, los medianos son difíciles de usar Iba a decir el Leopard, pero el Leopard Lo que pasa es que el Leopard puede usarlo atrás y te va a ir bien Claro Así que el Leopard podría ser una opción también Entonces Después tenés un montón de ataques que son más jodidos de usar Pero creo que quizás un IC7 ya podría ser Porque el IC7 también juega un poco solo Por más que no penetre mucho Jugás un poco solo Podría ser un 277, pero el 277 no rebota tanto como el IC7 no. Así que yo creo que el IC7 podría ser una opción Porque ya se supone que tenés un poco de conocimiento un poco más sería una opción bastante aceptable creo no sé si me animaría a decir el 5 pero pasa que el 5 tiene un grano arriba tipo si no sabes ocultarlo es jodido 17 sí. o sea, es más fácil porque vas de frente y no tenés cúpula claro. si ocultás el chasis más o menos apuntás y el rng y que encima que esos rusos te ayuda podés llegar a sacar un poco más de ventaja y, y después el otro escalón el tercero ya los los, los nando con no sé, ponele 8.000, 12.000, 10.000 partidas... Yo me acuerdo que en ese tiempo Algo ya un sacado... poquito más difícil ya. Sí, sí, sí. Bueno, en ese, en ese tiempo, parece mentira, pero había sacado el 268. Está bien, no había muchos tanques en ese tiempo, pero había sacado el 268, así que un 268 ya bien usado te puede sacar mucho, mucho fruto. Si no tenés la opción de un badger, por ejemplo... El badger está buenísimo. Un, ba un badger que lo uses más o menos a conciencia de primera línea, segunda línea, te puede ir bastante bien. Si no, te puedes animar un poco más a un stb 1 por ejemplo. Oh, bueno, pero el STV-1 bueno. jodido, o sea, tenés que jugar un poco más a conciencia, pero ya un stb 1 puede ser un poco más. Y si no, si te gusta jugar bien atrás, como acá el querido, eh, puede ser una grille, por ejemplo. Como pucha. <risa> una grille... ¿La grille 15 es que te llama? Sí. 15. Bueno, la grilla puede ser una opción porque el cañón que tiene es hermoso y ya se supone que cuando se mide partidas tendrías que saber moverte un poco o estar un poco más atrás o campear. Así que creo que la grilla te aseguraría unos 3.000 de daño más o menos. Tranqui. Sí, sí, sí, posiblemente. Vos sabés que yo me hice un tatuaje, boludo. En la espalda. Dice, siempre en primera línea. A ver, porque... lo podemos ver. No, no, porque no, no me depilé la espalda, boludo. La El mes que viene. El mes que viene... Dale, dale. me hago la definitiva... Y ahí si sí, no no tengo problema. Eh, eh, si, si, dice, si dice primera eh, línea, te juro que no sé, vendo el chip tan que lo tengo ahí tirado. Si dice <risa> primera línea, si bueno, no. Bueno, lo, No lo vendo. <risa> bueno, después te lo muestro, en privado, en privado. Che, escúchame, ¿qué pensás, por ejemplo, de lo que tiene que ver con mmm, munición? También existe la controversia hace años de, de munición AP contra oro. AP versus gold. Está bien, lo ves bien, lo ves mal. ¿Ves bien que un tier 10 contra tier 8 vaya a full oro? ¿Lo ves mal? ¿Qué pensás? En, en, en todos los tiers, o sea, munición AP versus gold. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Bueno, primero te corrijo, no existe más la munición de oro, no sé de qué me estás hablando. Uh -huh. Ay, por si ahí. Me lo decís que está el 2012, boludo. Por eso, sí. Así que munición, munición de oro premium. no existe más. Ahora son tres municiones, ¿bien? Empezando sí. por ahí, son tres municiones. Vos tenés tres tipos de municiones, vos podés usar la que vos querés. Dice la que tenés que usar. Antes era diferente, porque vos tenías que pagar diferente, tenías que pagar oro para tirar una munición que penetraba más. Ahora tenés tres municiones, y una te sale más cara, y que no la podés usar. O sea, el que tiene los créditos, es como que si vos tuvieras mucho, mucha plata de un sueldo, que no te podés comprar lo que vos querés. Y acá es lo mismo, el que tiene muchos créditos no puede tirar oro, o el que tiene poco, o sea, el que cobra 10 mil pesos no se puede dar un lujo de ir a comer afuera, por ejemplo. Bueno, acá pasa lo mismo, el que tiene pocos créditos no puede tirar munición premium que se le dice? ¿Por qué no? Eso no cambia nada. De hecho, Wargaming te da la posibilidad de ok, estás hasta las bolas, te da la posibilidad de tener una munición un poco más accesible que te puede permitir <coughs> penetrar lo que tenés adelante. Uh -huh. Yo lo veo de ese lado. O sea, si vos vas, por decir un ejemplo, ¿no? Con el IS-6 que penetra 196 y tenés enfrente un, vamos a poner algo tranqui, un M-103. Ah, pero eso va a ser el tipo 4. en la bola. no el huevo. Un m un MV103, ponele ahí, que tampoco está tan blando, pero bueno, es más o menos duro. Y tenés la opción de penetrar 2.25 de que penetra. Sí. A la PCR. Uh -huh. ¿La vas a tirar? Si vamos a decir que no, yo te pregunto por qué. Vamos a decir, no, porque yo no tiro oro. ¿A dónde estás viendo que la munición es oro? Tenés dos, dos municiones. O sea, vos estás en la guerra y tenés tres opciones de, de agarrar lo que vos querés y tirar. Nadie te dice que, no, mirá acá, mirá que tenés que pagar aparte. No, no. no tenés vos estás diciendo municiones. que, para leer un poco lo que decís, es como que se quedaron con el viejo concepto. De, sí. eh, de la munición de oro, de, de oro real, de que había que pagar oro. Sí, sí, sí, o sea, ya fue, vos, sí. eso de, no, yo no tiro oro, eso fue antes. O sea, si vos me estás hablando del 2013, que con un E100 me vas, o un IS-7, por ejemplo, todo full oro, en ese tiempo eras un sucio de mierda, porque en una aleatoria eras todo oro, o sea, gastabas, no sé, fortuna en oro. Repay to win. Ahora, claro, ahora me estás hablando de créditos. Y la munición, hoy los créditos, tipo... Vendés tanques todo el tiempo, vendés consumible, un montón de cosas que te dan todo el tiempo créditos. Tenés línea de frente. O sea, la gente juega línea de frente para sacar crédito y tirar oro. Entonces, por eso te digo: eso es el concepto de nada, no, yo no tiro oro, no sé qué. Tengas el tanque que tengas, ¿eh? porque vos podés estar con un tier 10 y no tirar oro, o podés estar con un tier 8 y no tirar oro. Eso depende de cada uno. Ahora, después no te quejes y él te entra todo y bueno, le entras. Él está haciendo lo mismo que vos. Ninguno tiene prioridad, digamos Cada uno puede hacer lo que quiera ¿El chieftain puede tirar oro? Y sí, ¿por qué no? ¿A dónde dice abajo que el chieftain no puede tirar oro? Así como puede tirar oro un Scorpion Como puede tirar oro un M103, el que quieras eso, gustó, Ese concepto quedó atrás Me gustó el ejemplo de... está bueno eso Porque mira es también un poco para Para hacer ver un poco no, la visión que tenemos Que yo tú también lo comparto Vos estás en la guerra, esto me gustó Estás en la guerra, tenés tres municiones Una que... vos sabés que tenés No sé... Eh, un enemigo, el cual puedes penetrar, tenés 100 de penetración. Con la otra tenés 220. Y con la otra penetras 40, que es son explosivos. ¿Es, ¿Es tu vida o la del enemigo? Por ejemplo, ¿cuál vas a tirar? Y sí, obviamente vas a tirar la que más penetra, la con la que puedes llegar a dañar al chabón. Eso es totalmente claro. obvio. Mientras no tengas los si recursos. La... Por eso, no sé si la que más penetra, la mejor. Porque podés tener un RHM y te comien la explosiva, ¿no? Lo bueno, oro. claro. Eso digo, la mejor. Vos podés elegir, no hace falta que tires todo oro. Sí, o la 4005, que da la Hedge. O lo... claro, una explosiva también a veces. Claro, tirador. ahora con la, con la mecánica, la Hedge y es, es una mierda, te conviene tirar a P. Sí, sí, sí. Pero el chabón puede seguir tirando Hedge como quiera. En ningún lado te dice que no puedes tirar. Claro, claro. Vos lo que tenés que hacer es siempre sobrevivir. Siempre tenés que afrontar las tres municiones que vos tenés y en base a eso tirar la que vos querés. Eso de no, yo no tiro oro, no sé qué. O este, este me está llenando de oro. Y hace lo mismo. Claro. ¿por qué no. se sí, sí. cambia. No, no estoy de acuerdo. Bueno, y ya, últimas preguntas. Eh, otra controversial. Eh, me gusta hacerte quedar mal con la, con la gente Con la comunidad especialmente Y tanques de línea Versus tanques premium Por ejemplo el otro día Que yo subí el video de Haciendo daño con el Scorpion Creo que hice no sé, 11.000, 12.000 12, y pico En línea de frente Y, y un, un, Una persona eh, Un suscriptor me pone Claro, pero usaste eh, tanques premium Que penetran más, me pone y a lo que lo corregí, porque le dije Estoy usando un Scorpion El Scorpion penetra 2.46 Que penetra más que los de línea, me dice Como que tenés ventaja con el Scorpion Porque penetra más que el. Y le hice la lista más o menos de unos 15 tanques de línea que penetran más La Su-101 penetra más eh, El Ferdinand y el RHM Tienen la, el, exactamente el mismo cañón que el Scorpion Después le hice una lista gigante Con todo lo, Y, No sé, tenía como 15 tanques eh, de línea Que penetran más que el Scorpion El Scorpion puede tener otras ventajas pero a nivel penetración, no es que es lo más roto del juego. 2.46. O sea, y muchos tanques de línea tienen más penetración que eso. Y después el otro tanque que he usado es el Progetto. 2.12. Está bien. Puede ser que comparado con otros medios, el Progetto esté mejor. Pero había otros medianos de línea que también penetran más. Entonces, ¿vos cómo lo ves desde ese lado? O sea, la, la, la batalla... Eh, usás tanques premium. Eh, es, es tipo una especie de pay to win comparado contra los de línea. Bueno, ¿te acuerdas es que habíamos tenido esta discusión nosotros? Que un montón de veces. Yo no, yo no decía que era pay to win, pero como que los, los de premium siempre tenían ventaja. Mm. Creo que tienen ventaja, eso sí, no quiere decir que sean mejores. O sea, porque vos me estás hablando de un, de un Ferdinand y lo tenés que comparar con el RHM o el RHM con el Scorpion. El único premium en alemán creo que es el Scorpion y el Kanonen. Sí. O sea, vos tenés que comparar al RHM con el Scorpion, que es el que tiene Torreta, y el Kanonen sí. con el Ferdinand ponele. Si te pones a analizar, los premium tienen cierta ventaja, pero no quiere decir que sean mejores, digamos, ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que lo, los premium sí, obviamente tienen ventaja en un montón de cosas, pero porque están más actualizados, o sea, son tanques que todo el tiempo están saliendo, ¿no? O sea, los tanques de línea no nos tocan nunca, entonces siempre van quedando atrás. Ahora, lo que supuestamente dice la gente es que penetra más, el, o sea, que consigo. los tanques premium penetran más. No, eso es mentira, o sea, es lo mismo. El Progetto penetra lo mismo que el Pantera, si te pones a pensar, es exactamente lo mismo, el Scorpion penetra lo mismo que el RHM y que el Ferdinand, y así tenés un montón de tanques que básicamente penetran lo mismo. Los Premium para mí son más variados, o sea, son, una, son como híbridos, digamos, entre varios tanques de línea. Pero eso no quiere decir que sean mejores penetrando, o sea, no tiene nada que ver. O sea, eso es relativo a cualquier tanque. Pero sí es verdad que tiene, es que tiene ventaja, yo siempre lo digo, el que tiene tanque Premium para mí siempre tiene ventaja. Porque vos tenés que comparar, obviamente, un tanque premium que sea igual al tanque de línea O sea, no me vas a comparar, por ejemplo, claro, un Scorpio no. con un BK-100. No tiene nada que ver. No. Si vos me comparás un BK-100 con un... Mowbreaker. O un S-35 TS, mm. por ejemplo. Y bueno, ahí depende. El S-35 TS penetra 290 con la PCR. Y el BK-100 penetra 260, creo. O sea, ahí ya hay una ventaja, por ejemplo. Mm. Pero no quiere decir que el S-35 sea mejor. O sea, si el BK-100 te lo agarra un jugador que sabe jugar, sí. puede que ya te gane. Quizás. Pero el s 75 tiene una ventaja que quizás ese no. Eso es lo que digo. La o sea, vos tenés un tanque premium, siempre vas a tener una ventaja más. Aparte de los créditos y la bola eso. Siempre vas a tener una ventaja más. No quiere decir que sea mejor que el de línea. ¿Y eso cómo eso. lo ves vos? ¿Que tenga una ventaja más? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Te parece que es sí. normal? Porque es una empresa que tiene que, tiene que tener su, su rédito económico. O sea, no, no es un club de beneficencia. Por eso te pregunto, ¿cómo es tu, tu visión con respecto a eso? Sí, yo creo que está bien. O sea no es que los tanques premium los tenés todo el tiempo, pero las veces que lo podés tener lo tenés que pagar. O sea, si vos pagás por algo que tiene mejores cosas, y sí, ¿por qué no? No lo veo mal. O sea, está bien, después tenés la opción de... Hay gente que no paga nada, no puede pagar, pero tenés opciones de conseguir tanques premium. O sea, También. tenés ciertas opciones con reclutamiento, eh, con comprar directamente con oro del torneo, que los compras del juego, o sea, hay opciones. Mm. Pero en ese sentido no, no lo veo mal, o sea, pagar por un tanque premium, no lo veo mal lo que pasa que bueno es como que no sé si decir que ojo porque los que pagan van a tener ventaja pero va por ese lado o sea sí, si no. vos competís vas a competir con un probete y no con un pantera y no hay mucha diferencia no no yo lo, Eso que, lo uh -huh. no yo lo que lo, donde veo la mayor ventaja es para mí es una cuestión de, de tiempo hasta que vos por ejemplo ahora ya mismo son las 4 de la tarde Decir algo, y vos arrancás a sacar tu pantera, en cuánto tiempo va a sacar el pantera mientras yo voy a la tienda, compro el proyecto y ya lo tengo y empiezo a jugar. Entonces, tienes este, que sí, sí. comerte toda la línea, hacer todas sacar la experiencia, sacar los, los, el cañón, la solución, las radios. Un garrón. Pero bueno. Sí. Entonces, yo voy a la tienda, pongo la tarasca, pongo la guita, pongo la plata, el dinero, lo que sea. Pum, listo el proyecto a mi garaje. Entonces, ahí tenés una gran ventaja. Ahora. Así como te digo eso, también te digo lo otro. Si yo voy a la tienda, compro el, el progetto, no significa que juegue mejor que vos que hiciste toda la línea. De hecho, te cre hasta te diría que es al revés. Porque vos vas a tener toda la experiencia desde el tier 1 hasta el tier 8 y te tuviste que comer todo eso. Y yo no, yo fui y puse la guita. Y capaz que yo después me voy con un cero de daño en toda la partida. Aunque tengo un tanque igual al tuyo o levemente superior o levemente inferior, depende de cada uno. Pero la experiencia la tenés vos, no yo Yo fui, puse la guita y nada más Después me voy toda la partida con un cero Y vos capaz que no, vos capaz que de decir, Bueno, yo ya tengo experiencia más o menos con el P44 Con el tier 6, tier 7, tier 8 Y termina haciendo incluso mejores partidas que, que el chabón que puse la guita con el progetto Sí, igual acá te corrijo Porque a vos te va a pasar lo mismo Yo por ejemplo, ahora no Como decís, sí, yo también Me compro el progetto y me voy con un cero y vos con el Pantera te vas con 3.000 de daños mm. Ok, yo, eso te lo respeto Porque por ese, puede que sea así Ahora, yo por ahí voy, compro el progetto, o mejor vamos a poner al revés. Voy, desarrollo el pantera, compro el progetto y voy a competir con el progetto. No voy a competir con el pantera. No. no tiene nada que ver. Eso es lo que digo. Mm. O sea, cuando uno va a competir, ve un tanque premium. Por más que tenga, sea un jugador bueno o malo, va con el tanque premium. Algunos tanques de líneas son más o menos accesibles, pero por ejemplo, si uno no tiene esos tanques, pre, esos tanques de línea, perdón, accesibles, va con los tanques premium. Yo cuando voy a competir, voy a competir con un Burrask, no voy con un 12T, por ejemplo. No voy con un, qué sé yo, con el Lynx, ¿cómo decir El Lynx. Y sí. por ahí con un EBR podés ir a competir. Sí. Entonces eso es lo que yo veo, que los tanques premium no son mejores que los de línea, pero tienen esa ventaja que te obliga a, en algún momento, pagar. Porque los tanques premium que uno puede conseguir a veces no son los mejores. Obviamente, ahí está el, está el claro. trabajo de la empresa, pero... Yo puedo desarrollar el Carnarvon, puedo desarrollar el Super Conqueror, puedo desarrollar el taque que vos quieras, pero después para competir te uso el Chiftan, te uso el Burras, te uso el Progetto, nada de Carnarvon. Bueno, pero para el Chiftan no, es... no es Premium. Chieftain te no, tuviste no, que romper para pero, ganarlo. Obvio. Pero cuenta como en ese sentido. Si no, hablando de tirocho, cualquiera, no sé. Como te digo, o sea, vas a competir con los tanques Premium. No vas a competir con un, qué sé yo, el, el T-34-2, el chino, o sea, en todo caso vas con un qué sé yo, el 122TM, o vas con el de 1000 Premium, no vas con el de 1000 de línea. O sea, vas con esos tanques que vos decís, ¿por qué están llevando esos tanques? Y bueno, ¿tienen alguna ventaja que hacen que los de línea queden atrás? Además, no solamente eso, sino el hecho de que tenés la ventaja de eh, mayor experiencia, mayor crédito, experiencia para la tripulación, o sea, son varias las ventajas, que tal vez incluso, bueno, cualquiera que juega tanque Premium en las random incluso, sabe que, con un tanque de línea tiraste 3 APCR y estás contando las monedas de los créditos de después cuando termina la partida. Ni hablar ¿Y si sí? le pusiste comida. O sea, estás en el horno. Incluso, si a veces con los tanques premium poniéndolo comida, equipamientos grandes, tirando oro, no te digo full oro, pero tirando un par de municiones de oro, ah, terminas ahí con 20.000 créditos y 30.000 uh -huh. créditos ganaste la partida. Claro. claro. Entonces, desde ese lado sí te permite una mayor libertad y podés jugar más tranquilo un tanque premium. Ni hablar si tenés cuenta premium encima. Pero pero sí, es un sufrimiento realmente jugar 50 premium y sienta que <risa> premium es un garronazo, chavón, es un garronazo. Eh, me gustaría que sea más sencillo poner ejemplo el hecho de conseguir días de cuenta premium, si bien ahí ahora con el pase de batalla y demás, pero, boludo, jugar 50 premium yo no me di cuenta de lo importante que es, boludo, o sea, es muy, muy desgastante. O sea, sí, en ese sentido, vos porque ya conoces el juego. Mm. El que empieza hoy a jugar, no tiene ni idea de lo que es la cuenta premium. Sí, claro, por ahí no notas, no notas esa, esa diferencia. Lo mismo con un tanque premium, no lo nota. Pero el que ya jugó hace años, <ríe> te quedan. Te quedan tres meses de cuenta premium y dices, uy, la, la puta. puta madre. madre, ¿qué hago ahora? Ni hablar si. No sé, no, no tenés tantos tanques premium, no, se te va el oro, viste, esas cosas que es. Por ahí uno no, no le da pelota mientras están. Pero cuando ya no las tenés. Oh, decís, uy, y, no puedes... y ni hablar los créditos. Crédito tenés en menos de 5 millones y sí, uy, que cualquier tiempo que perdí todos los créditos. No, no, es no, lo sí. más importante. Sí, sí, por eso. Para mí, el bien más preciado del juego son los créditos, boludo. Es una precisión personal esto, pero lo, lo, lo he tipo, reflexionado y pensado. Creo que lo que más eh, Wargaming tiene en cuenta para medir la economía del juego es el son los créditos, no tanto el oro. El oro incluso te los regala en. Va, en... te los regala. Los podés ganar u obtener en. En torneos, si querés, te podés inscribir a todos los torneos del día, y si tenés suerte o más o menos tenés buena muñeca, juega bien, podés llegar a ser un buen horito. Incluso en los clanes también podés ganar oro. Ahora, los créditos, boludo, te los, te los rasguñan, te los van dando de apuchito y encima después cuando se viene el mercado negro, sabés que te despluman como un campeón. <risa> estás todo el tiempo perdiendo créditos, no te das cuenta y estás perdiendo créditos, ¿no? todo el tiempo. Una munición, qué el equipamiento, qué los pasás, qué reentranar a la tripulación, qué comprar tan, qué módulo. Estás todo el tiempo aprendiendo qué y ni hablar la salatoria. activar reserva de 50% con, con un Scorpion, tirás oro y ganaste 10.000 créditos, 20.000 créditos. ¿Cómo puede ser? Te la bola? Bueno, igualmente sí. ahora después te van a dar las reservas de más crédito que esas están buenas, boludo. ¿La de 200%? Sí, eh, la de 100 y 200%. Están muy buenas. Oh, esas es paliñas de frente. Oh. Ahí sí vas a tener 80 millones de créditos. Para tirar todo oro. Obligate, a full explosivo. Eh, bueno, chabón, yo creo que hemos tocado. No sé si quedó algo en el tintero, pero creo que hemos tocado todos los, los puntos. No voy, no, voy a, no voy a enfrentarte conmigo y no voy a ponerte la gente en contra diciendo eh, que el Maubreaker es una cagada, que el Lowe es esto. Estamos en veredas opuestas, ya está, esto lo, lo tenemos todos claro. Yo pienso que el Lowe es mejor que el Maubreaker. Vos pensás que el Maubreaker es lo mejor tanque del juego. Incluso mejor que Chief time me lo dijiste en privado. Está bien, está correcto. Son formas bueno, de ver. muestra el, el mensaje y yo te lo. A ver, muestro todo lo que mandaste. Completo. A bueno, muestra. Voy a, voy a subir el chat completo de la última semana. A, a ver, ver, el Lowey es low 2012, ¿eh? El Maubreaker fue 2016. O sea, estamos hablando de cuatro ¿Sí? años no de diferencia sé si, No sé si no es más nuevo. Yo no, digo que sea, yo no digo que sea bueno el Maureke, el Mabreke, lo que digo es que es mejor que el Lowey, eso es lo que digo, vale. que es diferente o sea, no, no, Está, está buenísimo, me encanta, boludo El Lowey se la banca porque tiene más penetración, siempre te digo lo mismo pero 22. Ponerle la misma penetración, no, uno no, de los no, 80, 2.80 al Mabreke y para mí le pasa el trapo, no, no sé si lo... Pero es, así, la, pero es la ventaja que tiene el Lowey, boludo, justamente esa, o sea, le sacan saca lo único que tiene Y bueno, por eso tío, lo único que tiene no, pero o sea, ya, no, me, sí. podés pegar, me podés pegar y me vas a sacar ¿cuánto? El mínimo, 3, ¿cuánto 3, saca? 320? 320, o sea, 340. 270, con un producto te saco 290, si querés. A ¿Eh? ver, me asomo ahí, te saco, te reteo, sí, ah, tenés, bueno. un gran, tenés un grano, sí, tenés un grano. Eh, pero amigo. te hago así con el cañoncito sopollo, esos pollos, boludo, le dat. y encima a distancia. Sí. Eh, y a Mago también tenés un gorrito ahí arriba, ¿eh? me acuerdo que tienen, te, te, te, te entra todo te puedo jugar de frente y fuiste. Mira, por ejemplo, ese caso, boludo, es un caso muy particular. Porque mira, compara Maubreaker Premium con BK100 de línea. Por el grano. Te recontra -caga, boludo. O sea, es un grano, son distintos granos. El del BK100 es difícil entrar y el otro es más chiquito, más fácil. Le pusieron el gorrito arriba. Yo, entre los dos, te digo la verdad. A ver, yo no pondría el dinero para comprar un Maubreaker si tengo el BK100 de línea. ¿Cuánto vale el maubreaker? ponele que por decir algo, no sé, ¿1200 mangos?, ¿1200 pesos argentinos?, no sé, de, saquen la cuenta del país de cada uno, fíjese cuánto vale, eh, ¿1200 pesos argentinos?, y me decís, che, no, está el BK100 de línea, voy con el BK100 de línea, pero, ciego al infierno con él, me voy y muero con el mm. BK100, ¿vos ponés la guita 1200 por, por el maubreaker en vez del BK100 de línea? Pero uno es de línea y uno es premium, si los dos fueran premium me sabes, Tenés la guita, tenés la guita, tenés 1200 mangos, y el único tanque que está en la tienda premium es el, el maubreaker y vos pues con esa guita, sin embargo, no sé, comprar eh, cuenta premium y demás y créditos de experiencia libre para sacar el BK100. ¿Sacás el BK100? ¿Invertís en el BK100 o en el Mowbreaker? Sí, sabe, paso la experiencia libre y saco el IC7. <risa> claro, sí. Me saco el 277, lo <risa> no mismo, Chao, Me voy a, claro, me voy a Rusia. <risa> voy no, a... igual, eh, sí, no, toda la vida con el BK100. Es que son distintos. Hay, creo que es el único caso, siempre decimos lo mismo, ¿no? es el único caso que sí tiene ventaja a los alemanes. Pero hablando del Mowbreaker, por ejemplo. Porque vos después lo comparás con el S-35TS, y bueno, nah. como te decía antes. O lo comparás con el BK, este, el que salga 490, 72 75 BK, 0, C -C. k -C. Nah, Bueno, nah. más o menos, y la pilotea. Pero hablando con el Mowbreaker, para mí, el BK-10 no tiene chance. Igualmente, siempre. El es... es el mouse? Sí, es el mouse, es el pero mouse. más trucho, es más peor. O sea, tiene la torreta un poco más adelante, nada más. Igualmente, sí. jodemos, realmente jodemos con el otro tanque porque. Eh, yo creo que están los dos recontra desfasados para mí, ¿no? O sea, lobo es un tanque, como dice del 2012. Yo le saqué la segunda marca y no lo jugué más, pero porque lo tengo ahí inmaculado y no lo quiero tocar, boludo. Uh -huh. no, quiero, no quiero que se raye, boludo. Pero no, no, así, no. Tenía, o sea, hoy en día podés invertir en cualquier tanque premium pesado es mejor que el Lowe. No sé, me estará escapando alguno, pero cualquiera de los premiums que tenés hoy en día en la tienda premium es mejor. Menos el ISSA y ponélelo. Pero... Quiera. Pero un Defender, o sea, contra un low está totalmente desfasado. El otro, hasta el... no, no tiene chance. Son dos tanques de, de para mí, ¿no? Son dos tanques de mierda. Pero que uno, como a veces pasa, uno le tiene cierto cariño. El otro día también estaba hablando en el grupo de WhatsApp. Y me decían, che, pero ¿por qué compraste en su momento el King Tiger? El Capturet, el Tier 7. Y le digo, bueno, boludo, porque... Porque me decían como que es medio una, una bosta. Y yo no le digo, le dije, no, ya sé que es una bosta, pero como tiene eso de que fue de la segunda guerra, fue un King Tiger que se capturó, se mandó a Estados Unidos, fue un quilombo para... Yo conozco toda esa historia, y detrás de toda esa historia está el tanque este, entonces, me lo compré, ya estaba boludo. Pero si no, ni en pedo, ni en pedo. Es que si te guías por las estadísticas del juego en base a la guerra o a la historia, estás en el horno, ¿no? no. Hay, muchas, hay muchos tanques que te van a tirar para atrás. Tenés que guiarte todo lo contrario, todo lo contrario a la historia porque si no... Yo, cuando llegué al Tiger 1, dije, guau, no, papás, más o menos. ¿no? Acá son todos pollo. Y enfrente tenía un T95 con APCR. Un T95, te vino un T30 con oro. <risa> no, Olvídate, boludo. Eh, las artillerías te castigaban. No, no, no, Y no, no luego ahí con el Tiger 1, ojo. Y el Tiger, Encima, supuestamente, en la Segunda Guerra era una bestia de tremendo animal. Y, y acá no. Hay chavales que lo saben usar y tienen las tres marquitas y toda la bola, pero es que es. No, no, no es fácil, boludo, no es fácil porque... Es que ahí salimos en otro tema, que es los tier 7. Si nos ponemos a discutir los tier 7, no han terminado más. O sea, los tier 7... Que ya lo hablamos, otra pero... vez. Tier... Están viendo tier 10, básicamente. Mm. Porque todos los tanques nuevos de tier 9 que salen son copias de los 10. Para mí los Entonces, tier 9 son es... mejores que los tier 10, boludo. Están ¿Cómo? viendo tier 10 los tier, los tier 7, no. Sacándolo de que... algún caso particular... Es que mirá, para mí... Más... A ver qué pensaba, pero la escala es así. Los tier 7, contra 6, bajo ya, contra 8... Ponele que esté bien. Ponele, porque tenés que ver con. Ponele contra el 8. Pero ponele, pará, porque vas a ver eh, Tiger 1 contra IS3. Bueno, ni a y Alassi, so, de, defender. <risas> todo, está bien, o sea. Doble cañón. Bueno, está matando la bola. Pero ponele que está. Ahora después. Ahora después. Boludo, es. Kim Tiger. El Pantera. El, ¿Cómo se llama? El Pantera el capturado. le E-Tier 7 el, pan, el, 10. el Pantera Bueno, pero pará, ese tiene Matchmaking Limitado. Está bien. Eh, y cualquiera de tier 7 boludo, contra tier 9 encima los tier 9 están hechos para ver tier 10 exclusivamente es como que se armó como una como una cápsula entre 9 y 10 son lo mismo con menos HP por eso pero después es, es lo mismo si ¿sí? es lo mismo con un con 300 menos de vida hmm. un tiro más tenés o depende pero más o menos por ahí anda y los tier 8 contra 9 ya bien y contra 10 ya tenés que tener mucho recaudo Porque si no sos pollo pero para mí el peor tier del juego es el 7, porque es el más sufrido de todos. Sí, es como vos decís, si te manda con tier 6 y 5, sos Dios. Los tier 7, no hay mejor que tier 7, o sea, un IS contra un M4. Y pero después, después, cuando ya con un IS ves un Defender, y dices, uy, la puta madre. O ni hablar si ves un doble cañón, como decía. O ahí, cuando ves un bk 100, ¿cómo le entras con 217. 17 Por más que le apuntes en el grano, todo lo que vos quieras, pero... El IS que está así, cerrando toda la partida... No te conviene. No, no. Por eso hay algunos casos en particular, Zafa, pero... Por lo general, las Tier 7 hay que pasarlo con experiencia libre, si es lo sí. posible. Sí, sí, sí. O los que están buenos son los que tienen matchmaking ilimitado. Sí, sí. El E25 está bueno, un medio cabo de risa, porque no te ven. Pero es que, boludo, te va a pasar también que no, no entras a nadie, boludo. Ni tirando oro, Uf. o sea, está, está complicada con la cosa. ¿Con 194 a distancia? Es la penetración de un Tier 6, boludo. Sí, por eso. Igual los tier 7 no los van a modificar, o sea, no, no. pensás que tienen que mover todo, todo el juego. Pero no sé. Y, y la, la última pregunta, ¿qué pensás de más 1, menos 1, más 2, menos 2? O como era antes, más 10, menos 10. Un, un ah, Churchill 1, un tier 5 contra un Chieftain, tirándote oro. En kb 2 podía haber tier 10, básicamente. Claro, por eso. Pero pará, pará si qué, te, qué, te, vas con, te vas con un kb 2 a tirar eh, explosiva a un mediano de tier D y capaz que un 300 le sacá. Ahora, y ahora me he jodido. Bueno, ponele, pero en su momento. Ahora, te vas con un sí. Churchill 1 de tier 5 contra un Chieftain, Time. ¿verdad? Te no. las la clava todas, bro. Te, te clava con Hedge, boludo. La, claro, y sí, chip. directamente. Ahora, ¿de qué tier me estás diciendo? ¿Más 1 o menos 1? Eh, no, no, bueno, o sea, no. A, a nivel general, el WOT. Viste que hay gente que se queja. Dice, no, este Matchmaking es una mierda. Menos 2, más 2, me hace salir con, no sé, con el Tiger 1 contra el T30, contra, eh, no sé, boludo, face One, 1. <ríe> tanque roto, boludo. O oh, ¿Está bien eso? ¿O, ¿O crees que estaría bueno en más uno menos uno? ¿O en su mismo tier? ¿O más tres menos tres, tres? Yo qué sé. Un IS contra un Tortoise, ¿sí? tipo... Ahí, joder, re parejo. Un IS-2 premium, pero es premium, ojo. <risa> tiene ventaja. Conten Tortoise. No, no sé, yo la verdad que no lo, no lo veo mal. O sea, tiene que tener sus pros y sus contras juego. Si te pones a buscarle todo el pelo de huevo, no termina siendo un juego. Pero es como que sí, a veces tenés que sacar algún tanque que no lo querés hacer, como en ese caso el Black Prince, no lo quiere hacer nadie. Ah. Lo tenés que jugar porque no te queda otra. No todo el mundo le puede pasar. Pero ese Black Prince va a haber un T95. Y con 202 creo que tiene con la APCR. Te va a costar un huevo. Ahora, si solo le pones más uno a todos... No sé. Yo le pondría más uno solo a los tier 7. Eso no sé si se puede, ¿eh? pero... No, no, estamos soñando. El, el, el tier 8 con 10 se banca. Le cuesta un montón, ¿eh? pero se banca. Ahora, el tier 7 no se banca con 9 ni en pedo. Entonces yo creo que haría eso. Que los tier 7 solo tengan más uno... Menos dos, digamos, ¿no? Porque los tier 6, más o menos contra los tier 8 sí, se van. Va sí, va, va. Porque algunos penetran bien, pero los tier 7 es, creo que es el, el tier que no le gusta a nadie. Mientras vea para arriba, mientras vea para abajo, está buenísimo. Un T29, como te digo, con, contra un Tiger 1, un IS, un IS-2, algún que otro tier 8 más o menos te la bancas. Pero sí, tienes algunos tier 7 que no, no sirven para nada. Igual vale el T29, es? ¿No, ¿no te parece un caso medio particular como que está demasiado bien para su tier? Sí, por eso digo. Ah. O sea, un T29 se la banca muy bien en tier 7, pero para mí tendrían que ver los tier 7, nada más tendrían que ver más uno. Porque no, no se pueden enfrentar a un tanque que está preparadísimo para ver tier 10 o que es la misma copia con menos HP. O sea, un T29 no puede ver un, un Conqueror, por ejemplo. Ah, no puede ver un, un Tortoise, un 12-3 un T95. Está bien, ahí, ahí la ventaja la tienen los tier 9, se supone, no porque ya que los tier 9 van siempre con tier 10, lo más probable, cuando te manda tier 7, sos Dios, básicamente. Pero creo que aunque sea los tier 7, pondría que solo vean tier 8. Porque ya a algunos tier 7, en tier 8 le cuesta. no, no es sí, que Hay sí, sí, no, no, no, Algunos tier 7 que le cuesta. Yo creo que pondría eso, no sé qué harías vos. No hay muchas alternativas. No, lo que pasa es que es yo, me to... yo metería en la ensalada el tema del quilombo que ya tenés hoy en día con la gente que compró tanques con matchmaking limitado con dinero real. Vos ya, vos ya pagaste por eso, o sea, vos te compras el Panther ese... Panther M10, creo que. O el E25, mm. igual no te compraste el E25 porque está... Bueno, puede ser que esté bueno y demás. Pero no es que lo comprate porque está súper roto y penetra al zarpado y estar o sea, Lo combate porque ves más uno. Porque si a ese me decís... Bueno, a partir de mañana, yo que pagué, no sé, 1500 mangos para comprar el E25, mañana veo... Tier 9. Lo primero que haría, no sé, lo vendo o prendo fuego el CPU, no sé qué hago, boludo. Claro, porque en ese caso, los que pagan serían injustos. Si solo pagan para lo que... Claro, claro. Después, uno más uno, sería injusto. Exacto, ese es el tema. Pero... Metí, si no estuviera ese quilombo en, el, en esta ensalada que estamos haciendo de, de, de ideas y me gustaría estaría bueno, más uno menos uno en todos los niveles me parecería bastante justo lo que pasa es que hay una cuestión en su momento me lo dijo Delro acá en vivo que era el community manager de Europa que era el tema del y Felipe también lo dijo, del tema del tiempo de espera boludo. se doblaría o se triplicaría el tiempo de espera Imagínate, o sea, el SA está, en, está, en, acá. en SA empezó a tirar ahora batalla, y tipo 10 de la noche, <risa> más o menos, encuentra una. <risa> Andado la <a> un rato. <risa> claro. Ponete la sí, no, no, y en esa. Ya está. <risa> Hasta los huevos. SA, S.A. olvídate, pero ahí ya hay otro tema. O sea, yo creo que ahí, dando esos dos temas, entre el SA y los tanques de tier 7, dame el SA primero. Porque yo idea. si tengo 20 de ping, más o menos, si tuviera un tier 7 de media choto, como se le dice, te hago una partida con tier 9. Me la recontra rebusco, pero me la hago. Ahora, prefiero que hagan eso y no que lo saquen, por ejemplo. Antes que vean el más, más uno, menos uno de los tier 7, más o menos, si te la buscas, te podés hacer una partida. Quizás agarrás algún tanque de tu mismo tier o incluso tier 8 y zafás antes que buscar el tier 9. Prefiero que arreglen primero el S.A. No, Pero no, realidad no, no es arreglarlo. Es. No, es potencial. Potenciar un poco. Sí, sí, para mí tiene que ver con eso, boludo. Y creo que está haciendo dentro de todo buen laburo Adam, con respecto a eso. Pero como siempre nos pasa con respecto de los community managers que tenemos acá, que pasaba Felipe también en su momento están hasta las bolas de laburo. o sea Tienen que tienen muchas funciones, boludo. Tienen muchas funciones y, y, y están tapando agujeros por todos lados. Entonces es complicado, boludo. Es complicado. Pero pero están haciendo buen laburo. Yo creo que tanto Felipe como, como Adam están haciendo un buen laburo. Eh, de hecho cerraron el foro. ¿Sabías que cerraron el foro? No, sabía que estaba medio como inactivo, pero no sabía que lo cerraron. Lo cerraron, eh, sí, porque había mucho hate contra un tal Cuche, de alguien bajo Cuche. Entonces, si <risa> <hacia risa> hate dijeron, no, no baj bajemos esto, bajemos esto, que, que, me... lo... que limpiemos esto, porque está muerta la bola. Eh, así que, sí, sí, van a, directamente es, ahora ya no es más, de, por ejemplo, el evento que era de la fragua al foro, es de la fragua al Discord ahora. O sea. Ah, sí, sí, sí, ahora que me lo decís, sí, sí. sí. Está ah, y me dijiste probo el el Discord, sí, sí. Está bueno, está bueno. Entonces, van haciendo cositas que, que potencian un poquito la, la actividad acá con la gente. Pero estaría bueno que, que le sigan metiendo más power. Y bueno, de paso también le comento a la gente que eso está, eso está bueno. Que, que a Kuche también le interesa el hecho de potenciar el SA y demás. Así que estaría, estaría piola que lo, que lo apoyen. Que no lo heiteen tanto. Que no digan que es que agrandado, moradito de mierda. Y todas esas cosas que le gusta de decirle a la gente así que vamos ah. a hacer un sorteo vayan a hatear, no mentira eh, uh. tenés 500 comentarios partiéndote ahora eh, así que nada no, no vamos a apoyarlo ahí al cuche vamos a estar dejando seguramente abajo el link de su de su channel el link de su de su paypal que es es un interesado de mierda, quiere mucha guita, sí, sí, sí. se metió acá para hacer guita. Sí, y... Me ayudaste a hacerlo vos el link, porque me dijiste, tenés sí. que cobrar, Cuche, empezá a cobrar. En realidad es un, como un link de referido, va una parte a tu cosa y una parte a mi cuenta. <risa> así ¿Un, un porcentaje, un 20%. Un blanqueo ahí de capital, hacemos tirado por ahí. Eh, así que bueno, no, pero vamos a apoyar la Cuche que es el nuevo CC. Eh, es lo que hay chicos que va a hacer. Así que... <risa> che, ¿y te puedo hacer una pregunta indiscreta? Hola. Sí, da. ¿Qué... Cuando se lo dijiste a tu... A tu no media sabe, naranja. Qué? No, no, cuando... cuando se lo dijiste a tu media naranja. ¿qué, ¿Cuál fue su reacción? ¿Se puso contenta? ¿O contento? Sí, no contenta. sé. O contento, no sé No, no, sé qué. no, no se puso contenta, ah. pero... Sí, ya estuvo en el canal, así que te invito a verla si no lo viste. Sí, sí ya la, ya, la vi, la vi, la vi, me acuerdo, me acuerdo que la vi. Ah, está bien. Sí, sí, se puso contenta, no sabía muy bien qué era. Y me decía, eh vas a empezar a ahí con la empresa. Y le digo, sí, sí. Bueno, le expliqué el tema de CC, todo lo, que, todo lo que requería hacer CC, todo lo que tenés que hacer, básicamente. Y los beneficios que tiene, obviamente. Estamos hablando y... de la novia de Kucha, porque capaz que en, en otro país se no sabe lo que es media naranja. Sí, dale. Exacto, sí. Y nada, se puso re contenta. Todavía no, no entiende muy bien cuál es mi función, hasta que no lo vea directamente. Yo tampoco entiendo, llevo sí. un año y medio, así que... Pero dale. <risa> <risa> Te a a huevo. Pero... Oh. Bueno. Sí, si sí, vos sos el que me estás ayudando, Hasta está, está las pelotas, sí. Y nada, eso, se puso re contenta, así. Igual, ella dice que cualquier video que necesite, que me pueda ayudar en lo que sea, así como ya me ayudó en el primero, me dice que me puede ayudar. Si eso realmente es como contenido entretenido, porque más allá de las clases y todo eso, no, no lo va a hacer, obviamente, pero si mm. es contenido entretenido y eso ayuda a crecer un poco la comunidad, ¿viste? es como que... Porque también, es que, si te pones a pensar, es como un referente femenino, más allá de todas las cosas que lo veas, pero... Sí, sí, pero en ese sentido se puso contenta, sí. ¿Para, ¿Y ella juega al what? bro? no? No. No, tiene no juega, no tiene, no tiene compu. Ah. Porque si tuviera, gustaría, creo yo. ¿Le gusta? O sea, jugaría, con, jugaría conmigo. Sí, le gusta, le, le llama un poco. Lo pasa es que no, no tiene mucho conocimiento, ¿viste? Cuando no conoces algo, no, mucho no te llama. Claro. Pero si tuviera una compu, jugaría, creo yo que jugaría. Jugaría conmigo igual. Sí, la farmearía, hijo de puta. Claro, la de enfrente sí, sí, y la farmea las es estadísticas rápido, así que... Claro, la, la de enfrente la, la, la llena de oro, boludo. Este, <risa> así que, bueno amigos, eh, vamos a ir terminando una hora y piquito, boludo. Oh. Lo que pasa es que, es que es como siempre, cuando vas charlando, hinchando la bola, te cagas de risa y... Ya está, boludo. No podés sales... hacer 20 minutos. No, es que sale solo, boludo. Si lo íbamos a hacer por como era, por Zoom, 40 minutos. Sí. Imposible, boludo. Hicimos 15, 20 minutos y la bola. No hay chance, boludo. <risa> de chance. Así que, bueno, amiguitos, nada Les agradezco a todos, te agradezco vos también, Kuche Que te hayas dignado, porque Sé que sos una personalidad muy requerida eh, uh -huh. Es difícil, ¿no? te mando mensajes Y no me lo respondes te mando mails y no me atendés Te llamo, te hago videollamada, ni bola Así que ahora que ese se, bueno, se la recontra cree. Pero, nada, mentira Pero, bueno, hay que apoyar ahí A los chicos nuevos, que tienen mucha Como le decía también a él, que tiene mucha energía eh, Tal vez yo también Tengo la misma energía, pero ya uno ya empieza a caminar un poquito en dulce de leche después de un año y medio, más tres años streameando subiendo videos, y viene gente joven con sangre más fresca más joven de edad, llevo como 20 años a cucho más o menos eh, y está bueno porque tiene un montón de ideas tiene un, un montón de ganas un montón de, de, de energía que eso va a sumar mucho espero para, para el SA así que eh, que se agarre Adam, que se agarre Felipe y todo Wargaming de SA que le vamos a estar hinchando las pelotas para, para potenciar el servidor seguramente o no, vos qué decís Exacto. Sí, sí, sí. Le vamos a estar enchando porque la idea es crecer el SA, ¿no? Crecer a un nivel que vos digas, bueno, ok, acá ya se puede mantener, no es que sea el SA pase al centro, claro. pero que vos digas, bueno, el SA creció lo que era hace un par de años. Eso sí, seguro. Sí. Y después que crezca un poco la comunidad, obviamente, o sea, que crezca en el sentido, no como todo, que seamos todos más unidos, eso sí también, pero que crezca un poco más en el sentido de que todos nos ayudemos en un poco de todo, que todos podamos enseñar, que no seamos tan tóxicos lo típico de siempre. Y de paso, a, aprovecho a mandar un saludo a Adam, que si no fuera por Adam tampoco estaríamos grabando este video, así que Exacto. le mando un saludo a Adam, a Adam y le agradezco todo. Buenísimo, buenísimo. Así que bueno, mandado el saludo, hicimos el, el videito esperemos que, que, bueno, que se suscriban ahí al canal del Cuches. Como les dije anteriormente, vamos a estar dejando el link abajo para que vayan a su canal, vean su contenido, eh, que sube un poquito de todo. Hay más que nada eh, todo lo que tiene que ver con tips, con la novia jugando al WOT, con. con, con eh, bueno, posiciones en los mapas, cómo hacer daño y todas esas cuestiones más eh, tirando a moradita. Mi canal es más tirando a celestito verdecito. Eh, allá es más moradito, como la remera que tiene, más o menos medio morada, ¿no? Sí, sí. sí. Yo, yo, mi color sí, es más es, o menos este. Este, como color tipo morado, ahí que es, recién se está por poner morado. Sí, pero el mismo morado de los golpes que me dan, boludo, por eso. ¿no? Bueno, peor que no te los dieran. Hay gente que ni se los dan los golpes. Sí, Todos no, los golpes no. son bienvenidos. Siempre, siempre. Antes que la indiferencia, prefiero una buena cachetada. Así que, bueno, amigos, un saludo gigante. Gracias, Cuche, y nos veremos en el próximo video. Chao, chau. Chao, chao. Ah, encima me copias el saludo, hijo de puta. <risa>